En este módulo 5 vamos a estudiar el mercado de trabajo macroeconomía, lo vamos a hacer basándonos en un modelo de negociación salarial y expectativas adaptativas. Pero antes de empezar con el modelo propiamente dicho, vamos a estudiar un poco cómo repartimos la población que vamos a estudiar en el mercado de trabajo y cómo obtenemos las tasas para estudiar esa población. Bien, entonces de la población de un país, cuando estamos en el mercado de trabajo, a nosotros nos interesa la población en edad de trabajar, que es la población comprendida entre la edad mínima legal para trabajar, generalmente 16 años, aunque entre 16 y 18 se necesita el consentimiento de los padres, digo generalmente porque depende de los países, y la edad de jubilación. Entonces, población en edad de trabajar, edad mínima para trabajar, y hasta el momento de la jubilación. Esta población en edad de trabajar se divide, la dividimos en dos grandes bloques. Lo que llamamos población activa, que le vamos, la vamos a representar con la letra L, y que va a recoger en definitiva a los individuos que desean trabajar. Es decir, de aquellos individuos que están en edad de, legal de trabajar, a aquellos que buscan de forma activa un puesto de trabajo, por lo tanto que desean trabajar. Estos, a su vez, como ya vemos venir, son dos: unos que lo logran, que logran un puesto de trabajo, los ocupados o empleados, a los que vamos a denotar con la letra N. Y otros, los que tienen peor suerte, y a pesar de desear trabajar y poner los medios activos para conseguirlo, no lo logran. Y son los desempleados o parados. Y a ellos les denotamos con la letra U. Población activa L mayúscula, ocupados N mayúscula, desempleados U mayúscula. Nos queda otro componente, de hecho que tenía dos, la población era de trabajar. ¿Y qué componente recogemos aquí? Pues la población inactiva. La población inactiva que recoge a aquellos individuos en general que no desean trabajar. Que no desean trabajar o que hay una circunstancia. Que se lo impide, pero una circunstancia tal como que tengan una minusvalía que les impida realizar cualquier tipo de trabajo. ¿De acuerdo? Aquí, en algunos países, por ejemplo en España, también tenemos incluidos a los individuos que están en cárceles, que aunque realizan trabajos no están en el circuito de mercado, y entonces lo recogemos también aquí. También algunos individuos que están recluidos en algunos centros psiquiátricos, también están en la población pero eso es en el de forma genérica decimos que son aquellos individuos que no desean o por fuerza mayor no pueden trabajar. Esto, la verdad es que en el mercado de trabajo no nos interesa mucho y por eso no los denotamos con ninguna letra porque no vamos a trabajar con ellos. Nos interesa la población activa. Bien, de este reparto de la población podemos obtener tasas que nos van a dar los porcentajes. Entonces, por ejemplo, podemos tener la tasa de actividad, que llamemos así. Que nos dice, de toda la población en edad de trabajar, ¿qué porcentaje de individuos lo desean? Y esa sería la tasa de actividad. También podemos encontrar la tasa de ocupación. La denotamos con N minúscula con una barra encima. Pues la tasa de ocupación nos va a decir, de toda la población en edad de trabajar, ¿qué individuos lo han logrado? También podemos encontrar la tasa de paro, que nos va a decir de la población activa, es decir, de los individuos que desean trabajar, quienes no lo eh? En cada país, pues estas tasas, en general, pueden tener una forma u otra, aunque de forma genérica se utilizan así, y además en cada país eh, podemos. Incluir dentro de este reparto a unos u otros, pero de forma general, para todos tenemos población activa, los que desean trabajar, población ocupada, de aquellos que desean trabajar, los que han tenido un puesto de trabajo, y población desocupada, de aquellos que desean trabajar, los que no han obtenido un puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, veremos en el PDF que esto está más desarrollado con algunos aspectos. de paro que se pueden encontrar en un país, dentro de los desempleados qué tipos de paro podemos encontrar y veremos que tenemos paro friccional, paro coyuntural y paro estructural y ahí los tendremos eh, explicados bueno, porque tienen un cierto interés, aunque realmente para nuestra parte de macroeconomía del mercado de trabajo no son específicos, pero dado el interés que suscitan actualmente pues hemos hecho ahí un pequeño repaso. Bien, entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es centrarnos en tenemos, que ver cómo hay una, una parte del mercado de trabajo que son los trabajadores que quieren negociar su salario y cómo hay otra parte que son los empresarios que dependiendo del salario que van a pagar a estos individuos van a poner un precio a los bienes y servicios que van a vender en este mercado y ahí tenemos que encontrar un equilibrio que determinará el nivel de empleo ¿de acuerdo? y entonces empezamos fijándonos parte del mercado de trabajo compuesta por los trabajadores y ellos lo que van a hacer es negociar su salario. Por lo tanto, tenemos primero que determinar la ecuación de determinación de los salarios. Esta ecuación la vamos a denotar por WS. Entonces, la ecuación de determinación de los salarios, que repito, lo que va a recoger es cómo negocian los trabajadores su salario en el momento conjunto al emprestado. Entonces, lo primero, vamos a ver qué componentes y luego le, le ponemos forma. Entonces, primero, ¿de qué salario estamos hablando? Pues vamos a ver, estamos hablando del salario nominal. Y este estudio se puede hacer tanto con salario bruto como con salario neto. Nosotros no nos metemos en esta diferencia. Estamos hablando del salario nominal, tomado como el salario eh, a los, al, en el año en curso, lo podemos hacer tanto en bruto como en neto, nos da igual, no es importante para nosotros. Lo que sí que es importante para nosotros, más bien para los trabajadores, son los precios que hay en la economía. Trabajador le interesa el salario que va a recibir, pero sobre todo, sobre todo le interesa cuántos bienes y servicios puede comprar con ese salario, es decir, lo que le va a interesar. Que hay muchos ahí detrás de la puerta esperando para si yo no quiero el trabajo cogerlo él, pues yo tendré menos poder de negociación. Aceptaré salarios más bajos. Mientras que si la tasa de paro es muy pequeña, yo podré presionar más. Entonces la tasa de paro es una variable fundamental. Y por último, en este modelo, vamos a recoger una variable que leíamos, vamos a llamar Z. Es un poco cajón desastre donde metemos ahí unas cuantas cosas. La definición correcta, pues Z recoge un conjunto de variables institucionales que aumentan el poder de negociación de los trabajadores. Pongamos un ejemplo, por ejemplo. Pongamos un ejemplo. Pues el hecho de que exista prestación por desempleo. Si el trabajador sabe que hay una prestación por desempleo negocia más duro. ¿Qué puede recoger también Z? El hecho de que existan unos sindicatos fuertes, unos buenos convenios. ¿vale? Entonces Z lo que va a recoger es un conjunto de variables institucionales que aumentan el poder de negociación de los trabajadores siempre que lo aumenten. Esas son las variables que vamos a tener en la ecuación de determinación de los salarios y entonces podemos decir podemos dar esta forma, podemos decir que el, el trabajador para determinar su salario va a tener en cuenta los precios, Los vamos a sacar de la función porque es un nivel de precios que nos viene dado va a tener en cuenta la tasa de paro y va a tener en cuenta el conjunto de variables institucionales como además lo que más le interesa son los salarios reales pues lo podemos poner Y esta va a ser nuestra ecuación de determinación de los horarios en este mercado. Vamos a representar. de momento estamos en el corto plazo, nos da igual Entonces, para ver su pendiente por ejemplo, partimos del punto E un punto cualquiera y decimos, imaginemos que partiendo del punto E que tiene asignada una determinada tasa de paro que tiene asignado un determinado salario Imaginemos que ahora aumenta la tasa de paro, por ejemplo, partiendo del punto E, aumenta la tasa de paro. Tal como nosotros, hemos dicho hace un momento, si aumenta la tasa de paro quiere decir que hay muchos individuos que no tienen un empleo y que sí lo desean. Por lo tanto, yo, trabajador, pierdo poder de negociación. Luego si aumenta la tasa de paro, el trabajador pierde el poder de negociación. y al perder el poder de negociación está dispuesto a aceptar salarios más bajos entonces decimos mayor tasa de paro estoy dispuesto a aceptar salarios más bajos hablo de salarios nominales de los mismos precios sumo los puntos y vemos que la ecuación de determinación de los salarios tiene pendiente negativa, eso quiere decir que un aumento de los, en la tasa de paro está relacionado con menor salario nominal. Y así tenemos nuestra ecuación de determinación de los salarios, ¿de acuerdo? Se moverá a la derecha o a la izquierda, fundamentalmente cuando varíe Z, el conjunto de variables institucionales que aumentan el poder de negociación de los trabajadores. Y así tenemos una parte, lo que correspondería a la demanda de trabajo. Aunque aquí no hablamos de demanda y de oferta, pero es lo que correspondería a la demanda. Ecuación de determinación de los salarios. En ese modelo de negociación salarial. Ahora vamos a ver, una vez que el empresario conoce el salario que tiene que pagar, vamos a ver cómo él determina sus precios. Entonces pasamos a una segunda parte que le llamamos ecuación de determinación de los precios por parte del empresario Ecuación de determinación de los precios que le llamamos, la denotamos como PS Que estamos hablando, ¿eh? cómo determinan los precios. Entonces, vamos a, a partir de unos supuestos un poco restrictivos que nos alejan un poco de la realidad. Pero como siempre tenemos que partir de una simplificación de la realidad para ir incorporando poco a poco otras variables que nos lo hagan más realista. Entonces, en este modelo lo que tenemos es que el empresario tiene una función de producción que solo depende del trabajo estamos en el corto plazo, el capital está dado, no nos interesa entonces solo depende del trabajo evidentemente este, este trabajo, n, que son los empleados, por eso lo llamamos n siempre será multiplicado por la productividad marginal del trabajo pero la vamos a denotar como 1 simplificamos al máximo entonces tenemos una función de producción que solo depende del trabajo eso nos explica eso es lo que hace que, no, que tengamos claro ¿Por qué? para determinar el precio de los bienes y servicios el empresario solo tiene en cuenta W, el salario que tiene que pagar a estos señores que tienen empleados? ¿Eh? Recordamos que A, productividad marginal de trabajo, es igual a 1. Vale, entonces, una vez que tenemos claro este modelo, ahora sí podemos ver qué variables va a tener en cuenta este, este, este empresario. Entonces, generalmente. En microeconomía se dice que para conseguir la eficiencia, el empresario, en estas circunstancias que acabamos de señalar aquí, tendría que poner un precio igual al coste marginal, ¿no? El precio igual al coste marginal. Y en este caso sería el precio igual al salario, el coste de la última unidad, el salario que tiene que pagar porque solo tiene que pagar. Pero realmente cuando estamos estudiando en macroeconomía y en este mercado de trabajo pensamos que esto es muy poco realista, que realmente el empresario no quiere solo cubrir el coste marginal, sino que quiere obtener unos beneficios. Lo que hacemos es simplemente decir que nos olvidamos de la competencia perfecta y entonces decimos que de una forma realista el empresario marca sobre este salario con lo cual el precio será igual a w por 1 más mu y sin más esta será la ecuación de determinación de los precios porque como es muy sencillo y no tenemos capital, solo tenemos trabajo pues entonces el precio al que marcará los bienes y servicios que va a vender quiere cubrir su coste que es el salario que se lo tienen individuos trabajando y además obtener un marcado, un margen de beneficio la ecuación de determinación de los precios. ¿La representamos? Bien, vamos a representarla. Vamos a ponerla como aquí. Bien, esto es que evidentemente la tenemos que representar junto con la ecuación de determinación de los salarios, es decir, la tenemos que representar en el mercado de trabajo con la tasa de paro y aquí con el salario. Entonces tenemos que ponerla acorde a esto para, poder, para poderla representar. Lo que hacemos entonces es despejar, W doble? Y hacer la inversa de la. Hemos estudiado la ecuación de determinación de los salarios, hemos estudiado la ecuación de determinación de los precios, hacemos el equilibrio. Y Es decir, si el único desempleo existente en la economía es el desempleo friccional, entonces esta tasa será la tasa de desempleo mejor posible y podremos decir que es la tasa natural de desempleo. Y de este equilibrio, del equilibrio en el mercado de trabajo, obtendremos la ecuación de oferta agregada, que será justo lo que hagamos al inicio del siguiente modelo.